Buenos días chicos y bienvenidos a un nuevo vlog de una semana conmigo Y nos estamos aquí, mirad que amanecer tan bonito que hay por ahí al fondo qué bonito, ojalá todas las mañanas fueran así Porque estamos esperando a que llegue el autobús Que nos lleve al colegio Así que aquí estamos esperando, mirad qué bonito está todo Mira por Ya a ver si son todas las mañanas así de bonitas Caminando por el caminito para venir Bueno chicos Hemos venido a una tienda de segunda mano por la tarde ahora Para ver cosas para amueblar nuestra casa Aquí en la tienda de segunda mano de Finlandia hay cosas súper bonitas ¿eh? a mirar esto en esto no esto no es un buen ejemplo pero por ejemplo me, me he comprado una chaqueta ahora os enseño a mirar también aquí en la parte esta tienen dulces y cosas después os hago un haul de las cosas que nos hemos comprado para la nueva casa mira esta es la tienda de segunda mano y ahora vamos a otra y después vamos a un super Ahora hemos venido a esta nueva tienda que abrió cuando abrió el mes pasado, ¿no? O algo así Hace poco, es una tienda nueva de decoraciones y muebles Y está aquí a lo del Prisma Así que vamos a, a ver qué, qué encontramos Un montón de jabones Uy, qué bueno De mango y de... De esto, de... Ah, oh, está no ahí hablando con su amiga De sandía A un súper precio a un euro, ¿sí? Estamos cogiendo así cositas varias para el hogar wow. Tiene cosas bastante interesantes Mira, estamos viendo aquí Algo para el salón, una alfombra gigante para el salón Tienen cosas aquí muy interesantes, mira mamá, ven Mira lo que hay, estas licuadoras pequeñas. Ahora hemos venido a Prisma, estamos devolviendo aquí las botellas. Ahora hemos venido a Minimani, que había ofertas bastante buenas. Así que mirad, aquí hemos venido. Mira, un pequeño unboxing de las cosas que hemos comprado: estos vasos. Y además, esta caja Mete aquí el cartoncillo, mira, enrolladito. Sí, o calcetines, o. Mm -hmm. O se pone así, o no se sabe. Bueno, esto lo voy a usar yo para almacenar cosas. Si ¿Sí te ha caído. <risa> el almacenar. <risa> bueno, estos vasitos. Luego por aquí tenemos perchas, un montón de perchas. Y luego también hemos comprado unas rosas. A ver qué más. Esta cesta también la hemos comprado. Cortinas estaban para vuestro cuarto, ¿no? Estos chalecos que son importantes para... Por la mañana cuando vayamos al autobús, pues para que no nos atropellen los coches. No vas a comprar unas cosas que se va a hacer una bufanda, unas lanas, cervezas, el cosito este para hacer la lana y más cosas de estas. esto es para la lavadora y para la lavadora. ¿Por ahí que tenemos? Ah, comida Luna también se ha comprado uñas postizas, pegamento de barra y estas cortinas ¿Y esto que es? ¿Esto es un mantel o algo, no? Esto es un mantel, ¿no? Vale, esto es un mantel, confirmamos Y por último, este eh, papel de pared para nuestro cuarto Pero yo solo lo voy a usar por la parte de atrás, que es blanquito y además de eso, yo me he comprado de segunda mano esta chaqueta de H&M Está bastante bien, ¿eh? Y no se ha comprado esta lamparita para su en su cuarto Buenos días chicos, mirad, aquí estamos un día más Yendo a coger el bus Y esta vez nos hemos comprado esto Para ir marcar, porque... Bueno... Poco a poco se está haciendo más de noche Y para el invierno, pues... Es necesario Y hoy me he puesto estas botas que me compré ayer porque hoy en la escuela vamos a recoger arándanos del pantano. Así que para que no mojarme, pues me he puesto. Bueno, y aquí estamos en la parada. Salta. Es fresquito hoy. Estoy bien aquí. Mirad, estas botas, lo malo que tienen es que tienen una telita por dentro y es que se me ha quitado y ahora tengo toda la tela abajo y tengo aquí un escalón que me duele es que me he puesto las botas rápido porque ya lleva tarde Nicole, por la tarde es grande y blanco creo que sí los autobuses de por la mañana son como unos minibuses y los de la, por la tarde son más grandes porque llevan a más gente Chicos, ya estoy en casa, que acabo de llegar y he mandado tiempo a merendar. Muy bueno, a mirar. Ya nos han instalado aquí el lavavajillas que no teníamos y hoy por la mañana han venido a, a instalarlo. Y bueno, pues eso. Bueno, chicos, hemos venido al pantano este a recoger estos arándanos. Que si os fijáis, pues hay un montón por todo el pantano y están súper buenos. Saben como... A, están como ácidos, pero no sé, están muy buenos. Y bueno, esta mañana en el cole también fui a recogerlos, que había un montón así que ahora también hemos venido a recogerlos otra vez para tener en casa. Hemos conseguido tres tappers llenos de arándanos. Mirad chicos, para cenar vamos a tomar estas tortitas de espinaca que compramos el otro día en el Mini Money. En sala Fue puesto música, ¿no? Uh -huh. <risa> en, ensalada de col y mermelada de arándanos rojos y alitas de pollo chicos, mirar hoy para desayunar como ahora tengo clase de cocina y vamos a comer bastante, pues me he preparado nada más que un té verde con leche de avena y miel y está buenísimo ya mismo empezamos con la temporada de té matcha, té chai bueno, aquí vamos un día más del cami a camino a la parada de autobús No, ya está allí Y bueno, aquí vamos Luna y yo Mirad chicos, he ordenado un poco el cuarto He cambiado de sitio la cama La he puesto aquí porque creo que es mejor Que pongamos ahí la cajonera Y no aquí, que creo Creo, si no me equivoco Que esta tarde la va a traer mi madre una Que la, la da dado su amiga entonces, vamos a ver si nos cabe aquí. Si mejor puede, Es mejor que nos quepa allí, pero si no, pues aquí mismo. Y eh, tengo esta pizarra, que la voy a limpiar porque está un poco sucia. Y la quiero poner aquí. O aquí, no sé. Yo la quiero poner aquí. Pero ya veremos. Y hacer como un calendario semanal. Bueno, jueves, lloviendo... Yendo a la parada de autobús La carretera está súper sola Una viene por ahí Ay, Hace fresquito Y llevamos las botas de agua Bueno chicos, mirad, ya hemos vuelto del cole Mirad que solecito que ha salido Por la mañana está lloviendo muchísimo Y ahora mirad que buen tiempo que ha Mirad chicos qué bonita atardecer que hay por ahí al fondo detrás de los árboles Ya bueno ahora nosotros vamos a poner aquí el papel de pared que hemos comprado Compramos este el otro día que fuimos de shopping Pero este le gustó a Luna Así que vamos a poner porque de, eh, por dentro, o sea por la parte de atrás de esto es blanco Y yo lo quería blanco así que lo vamos a poner por aquí blanco Y Luna ahora va a guardar toda su ropa que aún no ha guardado y bueno ella lo va a poner así Antes de poner el papel ellos van a terminar de ir colocando toda la ropa Y se van a poner ellos primero el papel Así que nosotros nos vamos a ir a andar Y ya cuando volvamos ya habrán terminado con el suyo Podemos poner el nuestro Así que vámonos a dar un paseito Mirad chicos me he venido a andar Aquí hay, mirar qué bonito atardecer que hay por ahí. Al jardín, porque todo esto se supone que es nuestro jardín. O sea, no es el jardín, o sea, es de la dueña de la casa, todo este terreno. Pero que dice que lo podemos usar para lo que queramos. Que no plantemos ni nada, que lo dejemos así como césped, pero que podemos caminar por aquí, esquiar, si eso. podemos hacer básicamente de todo. Mirar qué bonito está hoy el lago. Ahí arriba está la casa, mirad qué bonito está. Quiero ir a andar hasta ese puentecito que hay por ahí atrás. O sea, ¿lo veis? Hay un puentecito ahí. Pues quiero ir hasta ahí y ver qué, qué hay por ahí. Pero qué bonito está el río. Hoy había platitos y también hemos visto cisnes sobrevolar así el río. Está súper bonito. Mirad cómo se ve la lluvia que está, quedando, que está cayendo por ahí atrás. Mirad, aquí está el manzano Hay que mirar, tiene algunas manzanas ¡Ay! Vale, se ha caído esta manzana Pero bueno, no la podemos comer, tiene algunos bichitos, pero bueno Y mirad, por ahí arriba también tiene dos manzanas mirar la noche hizo grados negativos y mirar ahora todas las hojas se han congelado y crujen muchísimo mira las hojas de los árboles también se han caído porque ya llegó otoño y este mes se supone que caen las primeras nieves así que mirar tanto los árboles sin hojas no sé cuántos grados hará pero hace fresquito mirar sale vapor se poniendo muy frías las manos pero mañana no deberíamos de poner algunos guantes o algo mirad el amanecer qué bonito por primera vez un amanecer bonito bueno chicos mirad para merendarme he preparado esta avena trasnochada bueno la preparé ayer en este tarro de mermelada que se estaba gastando ya así que le eché leche de avena, avena y lo dejé en la nevera toda la noche y ahora pues le he añadido arándanos para que se vea así más bueno Y un poco de miel para que esté más dulce es Mirad que buen día, soleado que hace Por cierto, ayer vimos unas auroras increíbles desde la ventana Que bueno, he subido algunas historias Pero de todos modos os pondré por la pantalla ahora Algunas fotitos porque estuvieron bastante, estuvieron bastante chulas Bueno chicos, pues resulta que yo ya había terminado de merendar y todo y ahora de repente las niñas se han puesto a hacer tortitas Sí, Luna ha venido con antojo de tortitas Así que pues las niñas se han puesto a hacer tortitas Y ahora pues estamos aquí que lo vamos a comer Habéis comprado chuches, ¿no? Ay, pasa un poco, ¿eh? Mira, chicos, para cenar vamos a tomar cena mexicana Y después vamos a ver una peli que mirar he puesto aquí las velas que queda súper bonito pero vamos a vamos a cerrar uy las persianas cerramos aquí y están hablando por ahí de fondo con la abuela y están escuchando música vale o sea que nos mucho bueno chicos buenos días estamos a sábados fin de semana y me he puesto a hacer una vela porque me decía y os voy a enseñar el proceso de cómo hago yo las velas lo primero que hago es mmm, quitarle el olor a los tarritos antiguos y eso lo hago hirviéndolos 15 minutos, ¿vale? Les pongo ahí los vasitos, les quito todas las impurezas y después pues seguimos. Mira chicos, ya tengo aquí los tarritos limpios y ahora pues aquí a derretir la cera. Y bueno, hay que dejarla hasta que llegue a 65 grados porque si no se quema, ¿vale? Entonces lo calentamos a este que llegue a 65 grados y mirad, lo voy a hacer de eh, un árbol que no sé cómo se llama pero huele bien, de eucalipto, vale, eucalipto y vainilla. Entonces, a ver cómo, cómo queda. Aquí estoy esperando que llegue esto a 65 grados Mirad, ya se ha derritido por completo. Y ahora hay que esperar a que se enfríe un poco para poder echarle esto. Bueno, pues ahora la estoy sujetando aquí así. Las cositas estas. Y estoy limpiando la olla, hirviendo agua. Y ahora hay que esperar a que toda la cera que había suba y se enfríe. Y mirad, mientras que estaba haciendo las velas, han forrado los armarios. Mirad que bien que ha quedado esto. Se ha quedado perfecto. Bueno chicos, estábamos dando un paseo en bicicleta y había unos renos ahí, pero se nos hemos espantado y se le escondido en el bosque. Bueno, continuemos. Bueno, que hemos venido a dar un paseíto por aquí a conocer un poquito más de nuestro pueblo. Y ahora vamos a cruzar por aquí un puente súper bonito, os lo voy a enseñar. Mirad que bonito el sitio este, como se ve aquí el lago y todo. ¡Qué chulo! y esto ahora pasa por, por aquí por un puente. Qué bonito. Mira qué chulo, muchísimo, ambiente, duro, ¿eh? bueno, Por aquí vamos y pensar que todo esto todo esto va a estar nevado dentro de dos o tres semanas. Pues este es uno de los últimos paseos en bicicleta del año. Pasitos cortos, ¿no? Porque los largos que daba yo hasta finales de septiembre, hasta principios de septiembre, esos ya se acabaron. Ahora pasitos cortitos. Básicamente para que no nos empiece a llover y porque ya hace fresquito. Hay que ir con, con guantes. Mirad chicos, he dejado a ellos ahí, he cruzado el lago con mis botas. Y hemos llegado aquí. Un espejo, vaya. En esta islita de aquí tan pequeñita. A ver qué bonito está todo. Mira que chulo. Pero ya nos subamos a casita que ya se está poniendo el sol y se hace de noche. Vámonos. Sí, es que están quemando plantas ahí. pero Encontramos por aquí la casa embrujada. Aquí hay un reno. Un, bueno, un esqueleto de un reno. Y aquí... Mirad qué bonita la puesta de sol ahora ahí. Estamos haciendo una cartera sobre esta casa. La golden hour del bosque. Bueno, la golden hour. La hora de oro del bosque. Se pone todo el bosque dorado. Y esto solo pasa en otoño o en primavera. Cuando pues hay puestas de sol. En verano no hay puestas de sol porque no.. El sol no se pone y en invierno no hay puestas de sol porque no hay sol, porque el sol no sale. Ay, qué pena. Esto significa solo una cosa, que dentro de unas semanas ya no saldrá el sol. Se Socorro. Mirad. Mirad, chicos, hemos visto una película y ahora vamos a cenar restitos que quedan, fajitas y sopa. Buenos días, estamos a domingo y mirad, vamos a comer Hoy es un día un poco de limpieza porque he limpiado un poco mi habitación y he lavado las sábanas Y luego me puse a escuchar un podcast, pero mirad, ahora vamos a comer Macarrones al horno con bechamel, salmón y verduras Pues eso, mirad, hoy el día también está otra vez soleado Mirad Qué solecito que entro por aquí por la ventana Mirad chicos, alguien ahí enfrente tiene la chimenea encendida y mirad el humo que se ha quedado. <risa> se ha quedado así como una línea. Mirad que hemos estado haciendo aquí en el jardincito quitando esta planta, que bueno, que crece todos los años, así que en otoño hay que quitarla para que crezca en primavera. Y bueno, recogiendo las hojas de los árboles. Mira que vacío se ha quedado todo, que no hay casi ninguna hoja en el suelo. Así que ahora puede crecer tranquilamente el césped el año que viene Porque este año ya Ya no, que hace muchísimo frío Ay, qué frío hace Estoy grabando esto y me estoy congelando la mano Así que bueno, ya nos vamos a casita Ay. A ver No sé si sabíais, pero esta casa es de los años 40 o 60, no sé. Chicos, estamos aquí echando fotos de las auroras. Qué bonitas, por Dios. Es que mi móvil no, no las capta bien, pero que hay auroras, ¿eh? Os las enseño por fotos.